Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido a tu podcast del Sistema Rockefeller. Aquí estoy con el super empresario Gilberto de Agrobeguza. Buenas noches, ¿Cómo estás, David. Bueno. Excelente. Estamos visitando a un gran amigo, Hola. acompañado de, de un buen mentor. Y ahí con el coach Ramiro Sánchez y mi ¿Qué socio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Piense que... Pues es, yo pienso que son diocidencias, ¿no? Hoy eh, pues vamos a hablar de un tema muy particular y es el cómo escoger a tu socio. Cómo escoger al socio idóneo. Eso tiene que ver mucho con el sistema Rockefeller. Eh, y pues a Gil le está tocando vivir ahorita un proceso. Ramiro, a mí siempre nos toca vivir eso. Ayer platicamos, ¿no? De, de, de allá del tema que me mandaste el WhatsApp de, no, pero pues es que hay un socio que se está portando medio extraño. Entonces, pues tienes que entender que, que tienes que aprender no a invertir en negocios, sino a encontrar buenos socios, ¿verdad? Porque yo pienso que, pues, digo, en lo particular para mí es muy sencillo hacer que un negocio mejore con el sistema Rockefeller. Sin embargo, no es tan fácil encontrar buenos socios, ¿verdad? O sea, y platicaba hace rato con Gil, y ahorita le, les voy a pasar la palabra, pero... Eh, estábamos en la comida y platicando de, no, pues sí, o sea, vamos a hacer unos movimientos en la empresa, le dije, te tienes que cuestionar, o sea, cuando tienes un socio, si tu socio, si cayeras en quiebra, él agarraría la, la deuda que tú traerías o no, y si la respuesta es no, pues no es un socio realmente que, que te pueda apoyar, ¿verdad? o sea, tienes que buscar socios con los mismos valores que tengan la camiseta puesta, que realmente te quieran, que diran muchas cosas por, por estar contigo, por hacer una sociedad contigo y, y yo creo que estás aprendiendo ahorita de primera mano, ¿no? Yo creo que es, este es el principal error que cometemos cuando queremos comenzar un negocio. Eh, la parte medular de esto es qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiere tu socio hacer contigo también. Porque al final del día lo que, eh, lo que topa es dinero y, y esto... Eh, yo creo que la mayoría de la gente nos afecta totalmente. Tomamos decisiones al, al final del día que, que si no involucraste lo que tú buscabas, tu visión, tus valores, tu misión como empresa, este, estas personas, si no están contigo, pocas veces van a entender lo que quieres lograr. Correcto. Sí, digo, la verdad es que ya después de... Eh, mentorar a muchas empresas muchos eh, empresarios algo un común denominador que yo observo es que por lo regular o el socio se escoge por un miedo a estar solo en el negocio o de alguna manera se, se termina en eso o por falta de dinero el tema es que cualquiera de esas dos cosas termina afectando a la persona que está dirigiendo a la persona que tuvo la idea o que empujó a ese emprendedor que realmente dijo yo voy a abrir el negocio ¿por qué? porque al final de cuentas estás compartiendo con personas que no necesariamente tienen tu misma visión o misión es decir es si es por no estar solo es muy probable que esa persona ni siquiera quiera estar contigo y te lo va a ir demostrando con actos inconscientes durante todo su actuar y si es por dinero o sea, es también complejo, ¿verdad? Porque le estás dando poder a una persona para que tome decisiones en tu negocio o cuestione cuando, si ni siquiera se mete, es muy complejo que sepa el contexto y realmente lo que se sufre todos los días para poder dar resultados. Eh, fíjate que yo lo primero, yo tengo filtros, yo tengo filtros, ¿verdad? Porque mucha gente quiere hacer negocios conmigo y, o sea, me buscan no por mi dinero, pues, sino por la habilidad para hacer negocios. Y yo pienso que siempre... Había unos cacahuatos allá atrás Es que había unos que nos trajo El buen Gil acá atrás Este... Ni te viste no te no te... <ríe> Y... Yo tengo filtros Yo tengo filtros siempre Y yo pienso que uno de los filtros es Como la gente se porta en lo pequeño Se porta en lo grande Entonces, digo, a ti te tocó ya Hacer cambios ya que estabas vendiendo Pues varios millones de pesos, pero a mí me ha tocado que yo desarrollo eh, socios de que empiezan con 20 mil, 30 mil pesos y pues los he, llevado, los he llevado a 2 millones, a 3 millones, a n millones y yo sinceramente muchas veces por neófito eh, pues paso por alto de que alguien no me pague o y sabes que pues no sé, el primer mes se vendieron, se ganaron 3 mil dólares y, y no me dio lo que me tocaba y me, y me dijo que me esperara. Y ves que por el corazón digo, no, no pasa nada, pues, o sea, es compa, no me hace falta el dinero, pero esos son detalles, ¿no? O sea, si tú ves que en lo pequeño se porta codo, se porta pichicato, ¿no? Te da lo que te toca. Así va a ser. Siempre va a ser el resto de la vida, pues, o sea, siempre va a ser el resto de la vida. Y, y yo pienso que ese es uno de los puntos, o sea, cuando tú veas que tu socio se porta, o sea, pichicato desde el inicio, siempre va a ser, entonces preferible, porque mi experiencia ha sido que cuando se portan así desde el inicio, cuando ya empezamos a ganar 3, 4, 5 millones de pesos, es peor. Y ya me ha tocado en tres ocasiones en los últimos 5 años, ¿no? y ahí es, es algo que yo creo que uno tiene que saber leer, pues, ¿no? O sea, si se porta en lo pequeño... Eh, Codo o, o no cumple, y lo grande es peor. Sí, exactamente. Eh, tocando este tema, David, que estás comentando ahorita, es, es, es muy importante porque si yo hubiera leído este libro que tú hiciste hace 12 años, básicamente, yo creo que no nos estuviéramos enfrentando en situaciones eh, problemáticas dentro de la familia, este no nos estuviéramos enfrentando a diferencias. Porque realmente tenemos marcado un sistema que tú lo estás mencionando aquí. Y, y cuando tú realmente desarrollas un sistema, inclusive tus socios, tus, tus trabajadores, tu familia, te ayuda a crecer bastante bien. ¿sí? Este, no, no pichacateo, ¿cómo dices tú? en nada. Sí. Eh, yo creo que, que esta parte es, es muy importante... Eh, refrendarla o hacerla sentir y que, y que la gente que ve este este podcast vea si, si está por hacer un negocio, si ya hizo un negocio, nunca es tarde para, para reaccionar y hacer las cosas bien, que es lo que nos está pasando en este caso a nosotros. Sí, sí la, la verdad es que ahí hay, hay veces que me ha tocado ver casos, o sea, que por tema de, de falta de valores o falta de pues de agallas también de, de, del dueño de negocio, de realmente tomar acción, porque hay veces que hasta a mí me da mucho coraje ver a empresarios, por ejemplo, en una empresaria allá en Baja California, eh, que vende bienes raíces, que es buena amiga de, un, de uno de nuestros clientes, eh, de, allá de Tijuana, eh, ella vive en Tecate, Baja California, y, y yo recuerdo que la primera vez que me empezó a platicar, me dice, dice, "No, pues es que yo tengo tres socios, uno es mi hermana y otro pues es un amigo mío y somos tres socios en la inmobiliaria." Y conforme me contó un poco de qué es lo que hacía, yo le decía, "¿Y qué valor te están aportando ellos?" Y me dice, "Pues mi hermana realmente nada más es como un apoyo moral y la otra persona pues es abogado y pues me ayuda a resolver ciertos temas." Y le dije, "Pero es que no te están aportando ni un solo valor." Pasaron dos semanas y resulta ser que se empezó y empezó a escarbar un poco y esta persona pues realmente estaba anunciando las propiedades con otra página de en las redes sociales e inclusive había colocado varias propiedades y ella no le decía nada yo le decía dice no pues es que yo creo que lo hace porque a lo mejor trae otros clientes o sea enfrente de tus narices que te estén haciendo eso y que tú todavía le, si lo sigas beneficiando es, pues es algo increíble que no puedes permitir de, ni desde un inicio y cuando te lo están haciendo tienes que tomar acción inmediata o sea y tienes que mandar un mensaje a N otros socios o, o a todos tus empleados de, de qué es lo que realmente tienes que estar haciendo para poder hacer crecer el negocio y rodearte de las personas adecuadas que hagan exactamente lo que tú haces para poder dar resultado, básicamente. Es correcto. Y, y bueno, ya hablamos del tema de que como se comportan en lo pequeño, se comportan en lo grande. Pero yo creo que otra de las cosas que tú tienes que considerar es, es, es básicamente como si estuvieras escogiendo una pareja. O sea, es casi lo mismo. Porque tú tienes que decir, a ver, ¿qué, qué sí tolero y qué no tolero? Entonces, o sea, ¿qué, qué sí es negociable y qué no es negociable. Por ejemplo, para mí algo, yo sé que es, es, es, es diferente a lo tradicional, pero para mí la disciplina es, es fundamental. Y si mis socios no son disciplinados, para mí es muy complejo, porque yo, todo mi éxito, yo creo que el 80, 90% de mi éxito lo baso en la disciplina. Si mis socios no hacen ejercicio, o sea, no es porque o sea, sea exagerado, sino yo toda mi vida he hecho ejercicio y a mí se me inculcó desde niño. Y pues mi éxito está basado en trabajo duro, en disciplina y para mí el ejercicio es fundamental. Entonces, cuando me ha pasado que la gente con la que me asocio no hace ejercicio, no dura. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma química, química no o sea, no está la disciplina ahí. Y pues yo soy una persona que es el primero que llega, y el último que se va, o sea, es. Es, es muy rígido para mí, o sea, y eso para mí es no es negociable. O sea, y yo pienso que eso es algo que tú tienes que aprender desde el inicio y ver que para evitar peleas, ¿verdad? Porque es muchas veces con familia, muchas veces con amigos y poner un negocio, yo creo que es peor que, que casarse con alguien, pues. O sea, es nada, yo creo que cada que pienses, oye, que le dices a alguien, ¿quieres ser socio mío? Es como si estuviera diciendo, cásate conmigo, pero a la N potencia, porque pasas más tiempo con tu socio. Está muy buena esa, esa es analogía. Eh, porque pasas más tiempo con tu socio que lo que pasas con tu, con tu pareja. Y, y yo pienso que tú tienes que decir, a ver, ¿qué tipo de socio quieren? ¿Qué, qué, qué quiero? O sea, ¿Qué necesito yo para que realmente esto funcione? ¿no? ¿Qué no es negociable para ti? Eh, yo creo que la parte más importante de quizás no nomás de... De lo que tú comentas, David, eh, la disciplina es, es parte importante de que las cosas funcionen. Eh, por ejemplo, para mí no es negociable los hábitos. Generar un hábito este, en una persona es algo que ya no va a cambiar. Te cuesta mucho, mucho trabajo hacerlo. Este, pero una vez que lo logras, ese hábito se queda contigo, se queda con tus socios, se queda con tu trabajador, con tu empresa. Y es muy fácil que alguien más que quiera ya sabe, ya sabe hasta dónde se va a dirigir. Si alguien más quiere entrar contigo, ya sabes por dónde vaya, por dónde va la, la línea que tiene que seguir. Y es, vas a, vas a batallarle nada. Porque o entra con ese hábito o se va solito. ¿Tú qué no es negociable? Yo pienso que, ¿Mm? que mi socio no me esté empujando a que yo sea mejor y viceversa. O sea, yo pienso que eso es algo que si el negocio tiene que mejorar es porque los socios tenemos que mejorar todo el tiempo y estar haciendo cosas distintas, estar probando cosas distintas, estar eh, innovando, estar empujando a, hacer, a reformular muchas cosas si hay algo que no esté funcionando, porque pienso que eso es algo que estanca. Y hay veces que si se está logrando cierto resultado y hay una comodidad tanto para... El, la persona que inició y o los socios yo pienso que eso es mucho por lo cual muchos negocios no crecen y el reflejo es que muchas personas no crecen, básicamente es eso yo la verdad, la verdad cuando tú me dijiste oye, asóciate conmigo yo en mi mente fue inmediatamente yo pesaba 137 kilos y no hacía ejercicio yo en mi mente es o sea, me está diciendo que me asocie con él es si yo quiero ser su socio tengo que bajar de peso y tengo que hacer ejercicio. Y eso, más allá de decir, es quiero ser socio de Dave, es, es como un beneficio mutuo, porque yo sí si voy a ser su socio y yo le voy a aportar valor y él me va a aportar mucho valor, pero también voy a cambiar yo y voy a mejorar yo. Y la verdad, bajé 50 kilos, ahora ejercicio todos los días. O sea, y, y eso la verdad es invaluable. O sea, yo pienso que es algo... Que aprecio mucho y, y yo pienso que esa es una de las principales cosas: el, el que haya un empuje mutuo eh, en ambos lados o en los lados que sean, ¿no? empresas que tienen cuatro o cinco socios, tres socios, básicamente. Correcto. Correcto. Y fíjate que yo me voy a un siguiente punto: o sea, es que es para mí no es negociable la lealtad, o sea, el, el que tú sepas que la otra persona cuentas con ella en las buenas, en las malas, en. Lo que sea, que sabes que si no estás tú te va a defender. Y, o sea, yo siempre le digo a los muchachos, a, a mis socios, le digo a la gente que trabaja conmigo, si alguien te hace algo a ti, me lo hace a mí, pues, o sea. Y, y por ejemplo, a ti lo que te pasaba, que, que de repente en las juntas escuchábamos que alguien decía algo malo a nosotros, yo, yo sentía que me la estaban rayando a mí, pues, o sea. Y aunque fuera a ti, pero yo ese nivel siento, ¿verdad? o sea, cuando alguien le dice a alguien algo, a alguien de mi equipo, yo siento que me lo están haciendo a mí y, y digo, yo sé que suena fuerte ¿verdad? o maquiavélico, pero yo estoy dispuesto a golpear a quien tenga que golpear o hacer lo que tenga que hacer, eh, porque esto trasciende, pues, o sea, esto cuando la gente sabe que haces lo que sea por ellos y que vas a luchar contra sus enemigos, es como, wow, y, y yo espero lo mismo de mi gente, o sea, yo espero que mis socios, la gente que trabaja conmigo, si escuchan algo, pues mínimo haya una nariz rota o algo, algo me explico, o sea, un arañazo o algo, porque es lo mismo que yo haría, o sea, y es lo mismo que yo hago, pues, y eso es lo que yo pienso que es fundamental, porque esto hace que crezca el negocio, y que crezca la amistad, y que crezca no solo en las buenas sino en las malas es cuando más conoces a la gente ¿no? y yo pienso que la lealtad es cuando realmente se ve yeah. y tocando este, este punto de la lealtad este, cuando te topas con personas que en algún momento tú dijiste estos son son los cuates que yo quiero para mí esta es la gente que quiero que esté a mi lado y de repente te voltean la moneda eh, yo creo que aprendes bastante de esa situación porque te animas a hacer cosas que en algún momento te la pensaste mucho para, para tomar esa decisión. Ahora que ves la otra cara de la moneda, este, es, es, esa forma de verlo, o sea, y no es que esté mal, básicamente las cosas son así, y qué bueno que se muestran y se demuestran de esa forma, porque de otra forma a lo mejor tú, tú que, tenía que haber pasado algo más fuerte para saber si esa persona estaba contigo, ¿no? Claro. Sí, y, y bueno, yo, yo pienso también mucho de que eh, eso que mencionas tú, que te la voltean, es, yo pienso que no te la voltean, yo pienso que es... Era siempre, ¿no? Así había sido siempre. El tema aquí es que es complejo y yo sé que es doloroso el quererse dar cuenta o el, el esclarecer la mente de decir, a ver, o sea, esto, yo eh, pasaba nada más en mi mente, pero ni estaba pasando... Ni iba a pasar nunca, entonces, eh, eh, a eso voy al punto, al primer punto que mencionaba yo al inicio, es que hay veces que, que eh, tenemos a una persona a un lado de nosotros que sabemos que no nos está aportando el valor que requerimos. O que no es, te quiere tener al lado. O eh. que no te quiere tener al lado, pero tú lo tienes ahí por no estar solo. Por no estar solo, y es, es decir, prefiero estar así, y fíjate, pasa igual con la pareja, <risa> pasa igual con una pareja, hay veces que dices tú no, pues es que no me gustan tanto, pero es que no quiero estar solo, pasa lo mismo es lo mismo, y es que es mejor estar solo, que estar mal acompañado es el hecho. Básicamente. Es el hecho. básicamente fíjate que el último punto que, que yo creo que pues, mucha gente pasa por alto pero, para mí en los últimos dos años en los últimos meses, ha sido así como un abreojos. es el que mis socios estén en aprendizaje constante. O sea, en un aprendizaje de, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? No, no, no, sino que agarren un libro y se lo devoren y que estén entrenándose y que estén aprendiendo, porque yo pienso que, que para poder lograr el doble, el triple de ganancias, el vender más, el no te puedes quedar con lo que sabes. Y, y muchas veces el... el yo, yo lo digo honestamente, ¿verdad? O sea, es, es, es muy difícil que... Yo sé que alguien pueda leer tres libros a la semana, cuatro libros, yo sé que yo estoy loco, pero hay veces que me he topado y ya dejo de hablar con gente porque pues ni siquiera leo, o sea, y no, no hay no, no, no o sea, no, no puede haber un un feedback. Entonces, con mis socios, con la gente que trabaja conmigo, mis asociados es pues hay que estudiar, aquí estudias o estudias porque las metas que tenemos son muy, muy fuertes, muy agresivas, y si no estás aprendiendo todo el tiempo, pues no vas a poder dar resultado Entonces, mis, mis socios yo ahora, o sea, analizo, pienso, digo, tengo que estudiar, o sea, tiene que ser gente que le guste, le guste entrenarse, pues, o sea, y no únicamente ir a cursos, no, no, no, sino que realmente digo, en esto leer esto, porque estoy aprendiendo esto, esto y esto, y yo pienso que eso hace que todo se revoluciona, ¿no? Digo, hablando del tema de socios, pero hablando del tema de asociados, pues, olvídate, ¿no? Pero yo pienso que también eso es algo que tienes que ver desde un inicio, porque, pues, eso puede hacer prosperar muy rápido el negocio y si te asocias con alguien de ese estilo, pues, olvídate. ¿eh? Es correcto. Una anécdota que yo le, le platico a mi equipo de trabajo, bueno, en su momento se la compartí a, a Ramiro, que yo tenía 40 años sin leer. Yo tengo 40 años ahorita. Entonces, toda mi vida nunca leí y a partir de que entro a empresarios, de que entro al taller de Poder Sin Límites me eché un libro en una semana y yo me ¿Cuál libro leíste? El de Ramiro, 11, El de los, pasos. 11 pasos porque él me lo encargó <risa> <risa> No, aparte te agrega un valor impresionante Este... yo no hacía ejercicio es otro punto también que me pasó a mí, que estuve 40 años no echados a perder porque disfrutó uno realmente eh, vuelvo al tema de, del inicio de la empresa Sí crecimos y crecimos bien, pero pudimos hacer a, haber crecido más eh, este, entonces si no te gusta leer, si no te gusta aprender cosas nuevas, si no estás abierto a todas las ideas que se pueden generar pues estás perdido, estás frito totalmente Sí, yo pienso también es, más allá de, de, de ser o de leer algo en específico es que sea un hábito O sea, yo todo el tiempo por ejemplo es o estamos leyendo un libro específico que, que lo estamos repasando todos los días, semanalmente, es, pero luego me da entra la curiosidad sobre algo específico y veo un video, o busco un artículo, y estoy, y, y hay veces que no lo voy a usar, que yo sé que el hábito es, pues, lee, aprende y utilízalo. Y hay veces que uno no lo utiliza inmediatamente, pero... Aún así el hecho, y, y a mí me causa demasiada impresión, porque si yo leía ocasionalmente, pero desde que me empecé a entrenar, desde que, desde que somos socios, eh, obviamente mi hábito de poder aprender y, y de leer ha sido muy distinto y mucho más acelerado, pero es impresionante y es muy lógico, es cómo es tu mente y cómo actúas cuando tienes información nueva. O sea, cuando tienes información nueva que no sabías dices tú, o sea, qué, ¿qué hubiese pasado si esto lo supiera o lo hubiera aprendido, o lo hubiera leído antes? Es exactamente lo que tú decías y es impresionante cómo piensas distinto y le agregas otra cosa y piensas distinto y otra cosa y piensas distinto. Entonces, es, es ese vaivén de, de información y esa nutrición de información que, que hay que estar teniendo todo el tiempo para poder incrementar el conocimiento y obviamente también tomarlo tomar acción y aplicarlo. Y pues bueno, eh, pues la verdad es que yo pienso que ha sido un, uno de los mejores podcasts. Eh, soy muy, muy muy agradecido. Gracias a toda la gente que nos ve. Pues entrar a la página de www.empresalvealtornamiento.com. Tenemos talleres, eh, próximamente el taller de marketing. Tenemos el de Rockefeller, tenemos varios entrenamientos. Compra el libro, entra a la página. Eh, no me queda más que agradecerle, Gil. Gracias, David. Un, Un placer. Con, con mucho gusto. Mira, mira. Éxito. Gracias. Gracias, gracias, Maffer. Éxito, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bye. Uh -huh.